Ya son 20 y aquí sigo latente como Mi nombre es Mister Sutra, desde Santander, Sevilla, Lleida. Y vengo a representar a mis ciudades y a mi familia aquí al 20 aniversario del TEP en el Ateneo de No Barris. Espero ver a toda Barcelona allí porque de verdad 20 años con estos proyectos son pocos. Hay que hacer más cosas así. Muchas gracias. Si no sientes, si estás ausente, si no encuentras un ambiente que te arrastre la corriente. De oriente hasta occidente, en este oficio soy eficiente. Es evidente, fijo este flujo de modo influyente. Escribo mi presente en un futuro carente de un horizonte y su vertiente. Busco mi norte, no quedo inerte. Muero por verte, por dar suficiente aliciente. 20 en este tente en pie y tente en pie. Es 20, 20, 20, 20, 20.